Link que hay en la primera línea de la descripción para descubrir la mejor página web en videojuegos Compra ahora más barato y seguro en G2A ¡Familia! ¿Cómo están? Espero que todo el mundo esté súper bien y que chicos estéis pasando un gran día ¿Quieres descubrir lo nuevo de Fortnite que nadie más os ha enseñado y que solo vais a poder descubrir en este canal? Quédate hasta el final del vídeo y no te pierdas nada porque te prometo que todo esto va a estar súper interesante Y te va a encantar todo lo nuevo que vamos a enseñar Pero antes de nada chicos ya sabéis que podéis dejar un fuerte like, un pequeño like en el vídeo para apoyar muchísimo Ya sabéis que vuestros likes apoyan muchísimo, igual que los comentarios, igual que las suscripciones Así que chicos un pequeño like en el vídeo apoya muchísimo, dejarlo ya que es gratis Y por qué estás viendo este vídeo si no estás suscrito brother, suscríbete que es gratis Suscríbete, ahora mismo que estamos a punto de llegar al motherfucking medio. Millón de suscriptores y tú puedes formar parte de la familia ahora mismo. Descubre todas las novedades y todo lo nuevo en este canal. Información de Fortnite, todas las novedades, filtraciones y lo más importante lo encontrarás siempre aquí. Código Mister de Neox en la tienda de Fortnite para apoyar el canal. Ya sabéis que si ponéis el código Mister de Neox en la tienda de Fortnite, apoyáis muchísimo. Así que todo el mundo con el código puesto en la tienda. Y ahora sí, hermanos, empezamos con el vídeo la pregunta del día que deben responder en los comentarios es... ¿Qué ciudad les gustaría que desaparezca para la siguiente temporada? Respondan todos en los comentarios y les daré corazones. El punto cero ha evolucionado. Amigos, el punto cero está comenzando a convertirse en algo extraño poco a poco. Fijémonos que en el interior... Fijémonos que en el anterior video les comenté que probablemente el punto cero estaría convirtiéndose en una esfera de color violeta poco a poco. Bien, fíjense amigos, porque está sucediendo. Está pasando dentro del juego. La esfera del punto cero ahora es más violeta que blanca prácticamente. Y este problema de punto cero, lógicamente... Se está trasladando a todos los portales del juego. Es lógico que si punto .0 está de color violeta cada vez más. Y punto .0 es quien da energía y alimenta a los portales. Es lógico que los portales también estén comenzando a dar fallas. Y además a convertirse en portales de otro color. Ahora el violeta también está... En estos portales del juego. ¿Por qué el punto cero se convierte en violeta? ¿Y por qué los portales también? La primera de las teorías marca que realmente el punto cero es una fusión. Una fusión de la energía del orbe y además del cubo. Y sabemos que realmente en el juego de Fortnite el color violeta... Es un gran distintivo que nos indica que tiene algo relacionado o algo que ver con el gran cubo. No hay nada más violeta en el juego que sea tan importante. Además, en la historia de Fortnite, lo violeta tiene que ver con el cubo, siempre. Entonces, lo violeta representa a Kevin. Entonces, el cubo llegó a Fortnite en la temporada 5 del capítulo 1. Él llegó por primera vez al mapa por sorpresa. Y fue dejando las runas poco a poco que representaban al cubo. La representación de las runas en esta temporada podría ser los portales del juego. Además, la gran teoría de la siguiente temporada nos revela que gracias a estos portales de esta temporada... La siguiente temporada se verá afectada lógicamente Y donde estén los portales situados ahora Será donde aparezcan las nuevas ciudades Y las nuevas ubicaciones para la siguiente temporada ¿Qué opinan de esa teoría? ¿Les gustaría ver nuevas ubicaciones en todos esos lugares? Además de todo esto tan interesante que estamos descubriendo y de lo que van a descubrir ahora, quiero revelarles que por error Fortnite ha filtrado algo sin querer acerca de esto. Han enseñado que se podrá vender armas en el juego, es decir, los propios jefes por el mapa de Fortnite que están ahora tendrán la nueva opción de poder comprarnos las armas a cambio de oro. Si nos falta oro para mejorar o adquirir un arma que nos interese y llevamos un arma que no nos gusta, la podemos vender y obtener más oro del que teníamos. Esta idea deberían haberla puesto desde el principio, creo yo. La verdad es que está súper chulo. Y por fin, familia, por fin, ya tenemos muchos datos sobre el evento. Y es que parece que Fortnite ha confirmado el evento final de esta temporada. Tanto que hablabais todos de que no iba a haber evento, tanto que sabíais todos en los comentarios más que yo, tanto que yo decía que sí que hay evento confirmado en cada video y que muchos contestabais en los comentarios que era mentira. ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? Fortnite posteó algo en sus redes sociales. El punto cero se vuelve más inestable, información importante en relación a la siguiente temporada que comienza el día 16, la temporada comenzará tras la explosiva conclusión de los eventos de la temporada 5, cuando comencéis la nueva temporada jugaréis la culminación de la misión del Agente Jones en el evento final de la crisis del punto cero es una experiencia en solitario podréis jugarla en cuanto iniciéis sesión durante la nueva temporada queréis verlo antes en línea o queréis vivir la experiencia vosotros mismos por primera vez importante gastar vuestras barras de oro completar el pase de batalla y terminar las misiones Uh, vaya, vaya, vaya Tendremos algo parecido A lo que aparece en el tráiler del bus de Fortnite con Jonesy Será algo parecido A una cinemática que después se convertirá en un juego real No es la primera vez que vivimos algo así en el juego Porque si recuerdan Ya vivimos algo en primera persona Contra el evento de Galactus en Fortnite Un evento que tuvimos que hacer la mayor parte en solitario. Algo así podría ser lo que nos espere para este nuevo evento en solitario. ¿Qué opina la Neox Army acerca de las filtraciones y acerca de todo lo que están descubriendo? Una imagen acerca de todo esto que va a suceder es la que ven en pantalla. La esfera se volverá completamente violeta. Violeta al 100%. Es decir,. Todo lo que vemos es color violeta ahora, ya no hay ni color azul ni siquiera, para todos aquellos que decían que la esfera siempre tenía el color violeta en todas las temporadas. Os avisé y os advertí que se volvería completamente violeta y Fortnite hoy lo ha confirmado. Otra cosa más que hemos acertado en las teorías. Otra cosa más que muchos decían en los comentarios que era mentira. Aquí tienen la respuesta oficial. Ya os dije que el cubo volvería esta temporada o la siguiente. Pero no en su propia forma original, lógicamente. Sino en algo similar, algo parecido, pero que le represente. Así que la gran prueba... Es que punto cero se ha fusionado con la energía del cubo Lo violeta en Fortnite es el cubo No hay otra opción En la imagen si se fijan sale una pirámide justo detrás Una pirámide que nos podría estar indicando Que la siguiente temporada del juego La temporada 6 del capítulo 2 Podría estar ambientada en Egipto o en algo similar. Además, si nos fijamos en el tráiler oficial del capítulo 2, veremos en un frame que justo detrás de Jones y aparece un sarcófago o algo parecido. Hmm, interesante dato. Amigos, esto ha sido todo por hoy. Todas las nuevas filtraciones y descubrimientos para la siguiente temporada. Espero de corazón os haya encantado el vídeo Si no formas parte de la familia todavía Suscríbete antes de que se acabe el vídeo Y deja tu poderoso like que eso apoya muchísimo Nos vemos en el siguiente vídeo Muchas gracias por vernos un día más Os quiero y gracias por estar ahí cracks ¡Chao!